Bueno, estamos llegando al final del módulo. Como os comenté al principio, Edgar, nuestro invitado de este módulo, nos ayudará a implementar un juego de Hudson Soft. Supongo que habréis adivinado que es Bomberman. La intención de implementar un juego parecido a, a este es para que entendáis el concepto de mapa, de sprite y de tile y veáis una, una implementación de una cosa un poquito más compleja. Primero, empezaremos viendo cómo se pinta el mapa. Para ello, utilizamos pequeñas imágenes las cuales vamos repitiendo a lo largo de este Aquí podemos ver cada una de las imágenes que tenemos disponibles. En nuestro caso, hemos elegido utilizar solo tres para que el programa quedara más simple. Aquí podemos ver una lista que tiene muchos números. Estos números representan cada una de las pequeñas imágenes que están en nuestro mapa. Por ejemplo, la primera, que tiene un 5, representa que el primer tile tendrá como disfraz el disfraz número 5 y así sucesivamente hasta que hemos pintado todo el mapa. Aquí vamos a ver el programita que genera todo el mapa. Lo que hace es, utilizando dos variables, la cual le dice la y la x, que en este caso hemos utilizado números enteros para representar cada uno de los cuadraditos, y lo que hace es repetir la creación de los clones, sumándole uno a la variable para que cada uno sepa cuál es el suyo. Entonces, una vez llamamos a la creación del clon, el clon se encarga de colocarse en su sitio y coger su disfraz. De esta manera conseguimos que el mapa esté ya pintado. Vamos a darle al play para ver el efecto que crea. Aquí podemos ver cómo la lista está siendo barrida por el algoritmo. Ahora que ya hemos visto más o menos cómo funciona el mapa y tenemos una idea de él, vamos a pasar a ver cómo se hacen las animaciones de los personajes y de las bombas. Aquí podemos ver cómo los objetos están siendo animados. Entonces, vamos a ver cómo hemos creado este efecto. Primero vamos a empezar con el personaje. Aquí en el personaje podemos ver que tiene una serie de disfraces los cuales hemos ordenado según su orientación. Primero hemos elegido los que van al norte, después los que van al sur, después al este y después al oeste. Lo que hemos hecho ha sido utilizar una pequeña línea la cual ella sola ya va cambiando el disfraz que tenemos que elegir. Hemos utilizado el cronómetro que ya tiene el Scratch, lo hemos multiplicado por 4 para que este número aumente de forma más rápida y hemos cogido el residuo de dividir este número por dos, por ejemplo, para ir hacia arriba. A este residuo le sumamos 1 que este uno representa el primer disfraz de la animación, que en este caso es la animación que va al norte, y el módulo 2 representa que tenemos tres disfraces para esa animación, como es en este caso. Ahora vamos a ver cómo se ha hecho toda la animación de la bomba. Hemos partido el objeto en tres. La primera, que sería la bomba antes de estallar, la cual hace simplemente una animación y cuando acaba, crea un clon de, sí de la siguiente parte. Esta siguiente parte también crea su propia animación y vuelve a crear un clon, esta vez ya de la explosión final, la cual todos los objetos ya reconocen y cuando detectan que la están tocando, mueren o desaparecen en el caso de las cajas. Ahora vamos a intentar ver el código que hace las colisiones con el mapa y con los demás objetos. El código en cuestión es este que podemos aquí ver en el condicional de cada una de las flechas de movimiento. Este código lo que intenta hacer es pasar la posición del objeto en X y Y a una coordenada en la lista que ya tenemos. Como hemos visto, nuestra lista simplemente para cada tile tiene un numerito y nuestro personaje tiene dos. Intentamos pasar estas coordenadas de dos a uno y entonces reconocer en qué tipo de tile está parado nuestro personaje. Y a partir de aquí podríamos mirar la casilla de arriba, la de abajo, la de la derecha o la de la izquierda. Una vez hemos hecho esto y hemos visto si, por ejemplo, queremos tirar a la izquierda y hay una pared, no permitiremos que lo haga, que es el código que podemos ver.